de justificar una acción de esa naturaleza desde que el tigeraje y desde que los puestos que eran antes honoríficos comenzaron a cobrar dinero y a buscar privilegio el tigeraje se metió a la política y, y llegó a los cargos públicos y ha jodido esta vaina y esto está jodido pero también el pueblo es responsable este pueblo es responsable, que no puede escapar de su responsabilidad por estar eligiendo bandidos y eligiendo cualquier cosa a cargo eh, que lo que van es a denigrar los cargos. Pero nosotros somos masoquistas los dominicanos. No hay pueblo que sea más masoquista que el dominicano. Nosotros nos gusta que nos engañen, que nos maltraten, que, óyete, una cosa increíble, es un espectáculo condenable que no tiene justificación, no importa que uno diga que yo soy el culpable, que el otro es el, el que tiene. no, no importa, eso no puede darse. En una institución, en pleno siglo XXI. Pero miren, los abogados también. Yo no voy a presentar los dos videos, porque los abogados tenían una elección y terminaron como la, la fiesta de los monos, a rabazo limpio. Vamos a ver los dos videos para entonces regresar. ¿Qué pasó? Ah, eh... Dile que me le dé audio para acá. ¿Qué? Sí, señores, ese es el de los abogados. Ahora vamos, re regrésame con el del ayuntamiento. Ese fue el de los abogados ayer. Ustedes vieron gente que se supone educada. Miren el ayuntamiento. Dile que le dé audio. ¡No usted ¡No le importa eso, pueblo! ¡No le gusta el pueblo! ¡No le ¡No le ¡No le gusta el pueblo! ¡No le gusta el pueblo! ¡Si para eso es usted! ¡Siempre! Se, ¡Siempre! Se. Bueno, señores, ya ustedes vieron, eso es esta sociedad, eh, tanto que critican a los haitianos. Los haitianos son los sectores bajos que van y hacen un lío. Aquí son de que los, los funcionarios, aquí son de que los políticos, los educados, los que hacen los líos. En Haití, en Haití son los pobres haitianos infelices que van y te queman una guagua, te queman una bomba, pero aquí, oiga, miren quiénes son. Pero señores, miren, si usted le agrega eso, a ese espectáculo de Pimente, que en San Pedro, dile que lo quite ya, que en San Pedro de Macorís, que hace un tiempo mataron una abogada, el, el esposo, porque hicieron un acuerdo la fiscalía con el criminal y lo soltaron. Ayer volvieron a matar a otra, haciendo el mismo acuerdo, con un criminal que desde que salió de la cárcel fue a matar a su pareja. La misma fiscal, óiganlo como está este pueblo, señores. La misma fiscal, que por cierto, ahí vi que la detuvieron, haciendo esos acuerdos para poner en libertad, para poner en libertad, prestenle atención a esto que estoy diciendo, para poner en libertad, a dos asesinos que ya le habían dado, uno nueve puñaladas y otro once puñaladas a su pareja y es pareja. Y salieron de ahí y los dos la mataron. Pero, ¿ustedes saben una cosa? Amigos televidentes, después de esta llamada les voy a decir, buena tarde. Buena tardes. Buena Omar. Sí, buena, un buena placer. Noche. Buenas noches. Buenas Óyeme, pero ese espectáculo sí está feo, de verdad, entre Ay. esa gente, regidor y alcalde. Una de las cosas que le voy a decir, mira, ellos, es más, ellos son ladrones los dos, son todos ladrones los que están ahí. Eh, eh, el regidor y el alcalde también, porque el alcalde es un criminal también. Ni le ha pagado a los pobres empleados. Oye, miren ese dinero que ellos no están haciendo. ¿Por qué no le pagan a esos pobres felices? ¿Eh? Así es. Buena noche, Buenas noches, hermano. Miren, señores. Eh, trajeron trajeron, extraditado de España, al señor Ambioris Nepo, Nepomuceno, que había asesinado a una abogada de Puerto Plata, que de Puerto Plata viajó a Santiago a veces con este asesino, y ya había matado a un muchacho de las Guaranas, apellido Bobonagua, y es tan frío este asesino, que mató el muchacho de las Guarana parece una transacción de drogas. Y entonces, amaneció en el apartamento ahí en este con el muchacho, con el cadáver ahí en el carro. Buenas tardes.